Actualmente forma parte de la empresa que forma móvil de otros. Gracias. de Vale, de, me vais a disculpar que no tenía el micrófono bien configurado no sé por qué se había desconfigurado ese ese micrófono estaba yo aquí haciendo el tonto con el micrófono parece ser y no se me escuchaba Bueno, disculpad eh, el, por el problema técnico no, no era capaz de, de visualizarlo Eh, Comentaros, quedan 5 minutos de prácticas en este circuito austríaco de red bull ring y de verdad espero que me disculpéis eh, esos problemas de voz no sé si alguien podría poner un mensaje en el chat para asegurarme de que el, el chat va correctamente No, voy a echarle un vistazo yo aquí a... Pues parece ser que no me va el chat, ¿eh? Parece ser... Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, disculpa de esos problemas de audio. Como decíamos, circuito de Oster, de, de Red Bull Ring, antiguamente llamado 2 Ring. Circuito con 8 uh, curvas en su trazado, dos uh, únicamente de izquierdas, el resto que son 6, que son de derechas. Circuito actualmente en el calendario de la Fórmula 1, de moto gp de DTM, entre otros. Y eh, también se ha celebrado en, en distintas ocasiones esa Red Bull Air Race con eh, avionetas acrobáticas. En el campeonato tenemos a Orlando Teleiro en esa primera posición con eh, 92 puntos. Dusan Miloradovic es el segundo con 66. Y eh, tercera posición para Luis de Gómez con 65 puntos. vemos a fabián alba como comete un trompo en esa curva curva gurz y termina esa sesión de práctica nos metemos ya de lleno en la sesión de clasificación los pilotos a punto de salir todos a dar sus primeras vueltas recordemos esta primera vuelta no cuenta para los tiempos al salir todos de boxes no cuenta ese tiempo de vuelta sería bastante más lento de lo que se podría hacer en el circuito a Simón Emil que como comentaba en esa primera carrera ring era baja piloto que nos tiene acostumbrados a verlo en ese podio suele ser esa primera posición la que la que ocupa y también tenemos a Dezo saliendo de boxes en estos instantes vamos a ver vamos a ver quién es el primero en marcar tiempos de vuelta en este circuito red bull ring ya vemos a varios coches al de manuel alves es el primero yo creo que es el, el primero que está en pista entra un pelín cruzado en esa curva parecía que tenía la parte trasera ligeramente inestable en esa curva jockey Rind la curva 7 de circuito llegamos ya a esas primeras dos curvas con manuel ya hemos pasado esa primera de hecho hay, hay otros hay otros coches por delante de él ¿eh? Hay otros coches, vamos a ver si me parece que es el de Sergi Muñoz. No. No, no, hay, hay un montón de coches está ahí en pista. Vamos a ver la vuelta de... Ahí marcano, ya está estableciendo ese primer sector. Creo que es el, el primero de los coches que han salido a pista. Pero la que nos interesa creo yo que es la vuelta de Simono Mil. Que puede marcar esa pole position. Simono Mil, Dusan Miloradovic también lo tendremos en cuenta. También eh, el líder del campeonato eh, Orlando Taleiro. marca ese segundo sector Simón se ha encontrado con algo de tráfico ¿eh? podría afectarle a ese tiempo de vuelta de momento hay marca no es el que marca la vuelta más rápida con un 1 38 1 aunque simón o puede ser que le arrebate ese tiempo de vuelta josé lópez que está a segundo vamos a ver si monomir se coloca en primera posición ahí está eh, hay marca no está segundo les separa. Uh, ojo, eh. Ojo con Orlando Teleiro. Acaba de marcar. Vuelta rápida. Vuelta de sitio una Atención. Se coloca dos ruedas en esa curva 1. Madre mía. Se ponía dos ruedas en la primera curva del circuito. Después de completar esa vuelta. Increíblemente rápida. 1.37-1 para él. 1.37-1 también para Simón One. Les separan. Escasas. 3 milésimas, digo 3 centésimas. Es 1.37-1.23 para Orlando Tereiro. Y Simono Mil 1.37-1.53. De esto Choque que se coloca el tercero con 1.37-6. Y a partir de ahí hay Márcano en la cuarta posición con 1.38-1. 1.38-4 para Roberto Gil. 1.38.5 para José López, sexta posición para él. Eh, Tassi que está el séptimo con un 1.38.6. Octavo es Nuno Miguel con un 1.38.6 también. Noveno Carlos Barros 1.39.0. Décimo Carlos Guerra con 1, 39, 1. Bueno, pues ahí tenemos a Orlando Teleiro que salía en esa vuelta desde boxes. Eh, Simón mil que ahora vuelve a salir de boxes parece ser que esa última vuelta no le ha ido del todo bien. Quizás de eso que viene haciendo vuelta pero no mejora en su tiempo. está muy lejos, sin embargo, pero no creo que le baste como para recortar algo de tiempo. Vamos a ver al paso por línea de meta. Pues sí, mejora su tiempo de vuelta, parece ser. 1.37.3 para Dezzo Choque, que sigue en esa tercera posición, pero ahora bastante más cerca de Simón mil y de Orlando Teleiro. Gran vuelta de Dezzo. Esa tercera posición, Dusan Miloradovic, el, el subcampeón, bueno, el, el que está en la posición del subcampeonato, en estos instantes eh, rueda en esa quinta posición. Parece que Nenad Bladisadjevic acaba de completar una vuelta en 1.37.9 y eso le ha ayudado a subir una posición, a, su, a subir a la cuarta posición, por delante de su compatriota Dusan Miloradovic. A quien teníamos en imagen hace unos instantes. También está ahí Marcano en esa sexta posición. Continúa con ese 1.38.1. Vamos a ver si puede recortar algo de tiempo. Tasic se coloca. Oh, madre mía, aquí hay, vale, hay bailes. Eh? Aquí hay bailes. En los cronos. Mandan uh, ánimos para Ana Fructuoso, quien en estos instantes está rodando en esa décimo novena posición con un tiempo de unos 47. Está Tony zaguirre en esa décimo primera posición, viene mejorando su primer sector. y se encuentra con ese coche por delante eh, si no me equivoco podría ser el de carlos barros se va se va uy, uy uy uy uy qué problema tiene ahí para entrar a boxes parece que se había colado en esa entrada quizás le ha engañado ese carril eh, de boxes doble no sé si se entra por el exterior o el interior. En la Fórmula 1 se entraba por el carril interior. Pero no sé si aquí se entrará por el exterior o el interior. Ahí está Sebastián Fabregat que consigue mejorar su tiempo de vuelta. De momento rueda en esa vigésima primera posición por detrás de Ana Fructuoso. bernat Civit es el décimo noveno en estos momentos. Yana Fructuoso en la vigésima posición. Tenemos a esto que venía mejorando en su primer sector, pero el segundo se le ha quedado un pelín eh, atrás. Alejandro Tomeno que saluda a jesli que le da ánimos. por ahí también rueda manuel alves en esa quinta posición parece que el primer sector le ha ido muy bien el segundo se ha quedado un pelín a las puertas pero podría ser un buen tiempo este de manuel alves que le podría colocar en bastante buena posición vamos a ver si es capaz de recortar algo aunque cabe mencionar que todos los pilotos eh, hasta el eh, la séptima posición, sí, la séptima posición están rodando en 1.37 Ahí está Cruza Manuel Alves por línea de meta, se eh, mejora su tiempo, se ha quedado a las puertas de esa cuarta posición que ocupa Dusan Miloradovic Y está apretadísima la cosa, parece que eh, Dezogue eh, se tenía problemas en esa vuelta, en 1 Miguel que viene mejorando Actualmente rueda en esa decimocuarta posición. Vamos a ver si es capaz de rodar en 1.37. Pues el tiempo para él que es de... 1.38.6. Todavía queda bastante por mejorar a Nuno Miguel. Simón O'Neil que viene mejorando su tiempo de vuelta, atención porque este podría ser el tiempo de pole. Atención porque Simón podría arrebatarle esa position a Orlando Teleiro, vamos a ver de lo que es capaz. Pasamos el segundo parcial. Sigue mejorándose ese tiempo de vuelta. Está a una décima en esos dos primeros sectores, vamos a ver el tercero. Nos acercamos a esa curva, en rind Curva 7 de circuito. A punto de llegar a la 8. Apurando al máximo, Simón. Llegamos a la última frenada de circuito. Curva 9, digo, curva 8, Red Bull Mobile. Vamos a cruzar ahora por línea de meta. Vamos a ver el tiempo de Simón. Se coloca en pol, Simón O'Mill. Se coloca en por la falta de 7 minutos 47 segundos. Por ahí viene Sergi Muñoz que nos marca un derrape en esa curva. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, casi se da con ese coche que venía por detrás. Y Jesli saliendo de boxes. Vamos a ver si es capaz de marcar alguna vuelta buena. Y nos comenta que, que ha sido por 5 centésimas esa pole position. Pues, eh, ahora mismo la calculadora de, de la mente me está fallando un montón, lo siento. <ríe> y tenemos a Nena Blarisejevich que viene en esa octava posición de momento mejora su primer sector personal aunque tiene tráfico ahora por delante y esto podría perjudicarle seriamente en esta vuelta Llegamos ya ese último sector parece que sigue mejorando vamos a ver si no le afectan estos coches que vienen por delante Intenta apurar al máximo Nenad. Entramos ya en esa última curva. Vamos a ver si es capaz de subir alguna posición. Vamos a ver si es. Esta vuelta es la buena para Nena Vladisajev. Se coloca en paralelo. Y sube la sexta posición. Sube. Buena vuelta para Nenat 137 1.37.5. No es eh, mal el crono. Recordemos que el primer clasificado Simon 1000 está a 1.37-0. Así que es un tiempo bastante destacable este de Nenad Blaizadjevich. Tercera posición ahora mismo de que, que está mejorando también ese primer sector. El segundo sector también lo mejora. Entramos ya a las últimas curvas del circuito. Ese piloto que se aparta de forma correcta a la parte que no se traza del circuito habitualmente. Llegamos a esa última curva de esto que puede mejorar su tiempo. Vamos a ver si es capaz. Podría arrebatarle a Atención, porque acaba de hacer Paul Position de, de esto, choque. Paul Position para él. Le acaba de arrebatar la primera posición a Simono Mil por solo 5 centésimas. Qué gran vuelta la de Dezzo que se coloca en esa primera posición. Simono Mil ahora rueda en esa segunda. Vamos a ver si es capaz... De mejorar ese crono. Queda poco tiempo ya de reacción. Tiene que ponerse mucho las pilas, Simón, para conseguir una vuelta mejor. Recordemos las vueltas que son realmente muy bestias. Lo que están haciendo aquí. Están rodando en 1.37.0. Y están muy cerca de ese 1.36.9. Doniz décimo segunda posición parece que mejoraba en esa eh, nueva vuelta que realizaba josé lópez que viene en esa decimotercera también mejorando sus dos primeros sectores vamos a ver si es capaz de mejorar el tercero y vamos a echarle un vistazo luego a simón si podemos a ver si es que está haciendo alguna vuelta lo suficientemente rápida bueno josé lópez que sube a esa décima posición vamos a ver a simón O'Neil. empieza su vuelta vamos a ver si es capaz de, de plantar cara a Dezo choque se aparta ese piloto podría ser que le afectara el tiempo bueno, pues en el primer sector que viene mejorando Simono 1000, vamos a ver si es capaz de mejorar los dos siguientes. Estamos en esa recta larga, esa tercera recta de circuito. Llegamos a esa curva los Gold, la cuarta curva del circuito. Bueno, la tercera, perdón. Si no me equivoco. Últimamente, ahora estamos en Roach, que es la cuarta. Y parece que Simono Mil se va a quedar atrás, ¿eh? Atención, ese segundo sector que no acaba de ir bien. Orlando Teleiro, que le ha recortado tiempo y se ha colocado en segunda posición. llegamos a las últimas dos curvas del circuito de nuevo por simono mil que parece que no va a mejorar en esta vuelta quedan un minuto y medio para que termine esta sesión parece que le han invalidado esta de tiempo de vuelta a simono mil finalmente quien estaba buscando el límite Ahí tenemos a Dusan Miloradovic que mejoraba su primer sector al tiempo de Paul, pero el segundo sector ya se queda un pelín más atrás. Hoy parece tiene problemas ahí. Dusan. Dusan que aborta la vuelta, ya parece que no va a poder tener más oportunidades. Y el único que hay en pista de los más rápidos es Orbán Teleiro en estos momentos. Por lo que podría ser la Paul Position para este Choque. Me parece que en esta vuelta ya Orlando no mejora. Vamos a ver. Ya esta última vuelta ya no va a poder hacer nada. Se acaba ya la sesión para estos pilotos. No van a poder marcar más vueltas. Y de esto, choque que ha arrebatado a Simón O'Mill, esa pole position. Y luego Orlando Teleiro que para eh, añadir un poco más de emoción. Se ha colocado en esa segunda posición. Efectivamente, solo hay centésimas entre esos tres primeros. estos Choque en esa primera posición, 1.37.1. Bueno, 1.37.01, perdón. Orlando Teleiro, 1.37.0. Bueno, 0.4 también, perdón. Y Simono Mil, 1.37.06. Ahí vemos en pantalla, bueno, veíamos esa clasificación. Y eh, nos toca sesión de warm-up de tres minutos antes de que empiece todo. Antes de que empiece esta tercera ronda de la Funny Cup aquí en Race Room Spain. una vista aérea del circuito para que eh, aprecie un poco desde otro punto de vista gran cantidad de árboles que rodean este circuito austríaco está saliendo de boxes eh, Simono Mil para ver si eh, hace también alguna vuelta de calentamiento parece que ya ha configurado su coche para la carrera ponemos el mapa de circuito para que se aprecie un poco el, el trazado llegamos vamos a hacer una pequeña un pequeño repaso la primera curva esa que vemos al, abajo de la imagen la que está la que queda más bajo más abajo en la pantalla es la curva 1 es eh, la curva nikki lauda segunda curva la remus es la que tenemos eh, arriba de todo son eh, dos curvas de derechas la primera y la segunda separadas si por una larga recta o sea curva 2 que es endiabladamente cerrada en su vida y eh, bueno parece que ya no vamos a poder comentar más porque se nos ha terminado el tiempo <risa> y eh, quedan 50 segundos para que la parrilla se acabe de formar recordemos que tienen los pilotos un minuto para unirse En esta cámara se ponen los semáforos en rojo. Vamos a ver quién es capaz de llevarse el gato al agua. Vemos los semáforos ahí encendidos. Se apagan los semáforos. 20 minutos por delante de carrera. de esto choque que sale muy bien. Segundo Orlando Teleiro. Tercero es Simono Mil. Vamos a ver quién se hace con esa primera posición. Parece ser que es esto la primera curva parece ser que es bastante buena sin incidentes a destacar llegamos a esa segunda curva curva muy conflictiva atención porque podría haber habido un golpe ahí apurado mucho simono mil creo y podría haberle tocado esa parachoques trasero. Curva 3, curvas los Gold. Vamos a ver si podemos poner una vista más eh, que nos enseñe más coches porque así podremos ver si hay algún incidente más. Vamos a esas dos curvas de izquierdas la curva. Rauch y la curva Wurz. Curva 6 es la que tenemos enfocada ahora. Madre mía, pasaba un coche ahí por la gravilla. Y nos vamos ya a ver uh, qué es lo que sucede por delante. Tenemos a Simono Mil batallando como loco por esa primera posición con esto. Parece que eh, no nos eh, sale bien enfocada la imagen. Atención, porque hay accidente ahí. Eh. Hay accidente, hay dos coches que se han cruzado en pista. No sabemos de quién se trata. Parece que se trata de Carlos Barros y de. Eh, Sergi Muñoz. Son los eh, pilotos que se han visto envueltos en ese incidente. Veremos qué tienen que decir ahí misión de carrera de momento Simono 1.000 en esa segunda posición muy perseguido o perseguido muy de cerca por Orlando Teleiro recordemos el líder del campeonato que ahora rueda en esa tercera posición y Simono Mil que está en esa segunda posición intentando dar caza de Zolochoque ¿Quién le ha arrebatado ese tiempo de Paul? Ahora veremos a quién... ¿Quién es el que tiene más ritmo de carrera? Vamos a ver si es de estos, si es de Simón, o si es Orlando. Vamos a tener una batalla muy apretada en esas primeras posiciones. De hecho, Dusan Miloradovic, Nenad Blaisajevic y Manuel Alves que tampoco se separan por mucho. Tenemos a esos tres justo pegado en el grupito de atrás. A escasos metros. Y parece que le, le penalizan a Sergi Muñoz con un slow down. Por exceder los límites de pista ya estará nervioso Sergi después de ese incidente. Podría ser que el coche le dejara funcionar tan bien como él quisiera. Y Simon Omil, que se ha acercado poquito a poco a esto. Vamos a ver si tiene rebufo y le va a poder adelantar. También va a ser un factor a tener en cuenta ese uso de los push-to-pass. más en este circuito con rectas tan largas recordemos el tiempo de vuelta en este circuito está en un minuto 37 ese es el eh, tiempo que marcarían esos eh, primeros pilotos Bueno, de momento Simón 1000 que se va acercando a pura al máximo ese Astroturf. En esa última frenada. Bueno, la penúltima frenada, perdón. Uy, se sale un poco, se sale un poco ahí de eso Vamos a ver si lo puede aprovechar. Si consigue algo más de velocidad, Simón 1000 La batalla entre estos tres pilotos que no cesa. Y por detrás de Usain Milorado, y Vladis que van con las palomitas en la mano. Y se intentan aprovechar de esa situación. Y de cualquier error que puedan cometer. No cesa la batalla y parece que De Simón está cada vez más cerca. Parece que hay slowdown para Tasic por exceder los límites de pista también. Vamos a la frenada de la curva 1 Parece que esto ha conseguido un poco de ventaja ahora. Simón 1000 que ahora va a verse atacado por Orlando Teleiro. De eso que parece que no ha usado ese push to pass. Sin embargo, Simón me parece que sí. Sale ligeramente más por dentro Simón 1000 intentando hacer otra trazada distinta. Saluda a Paco FS dando ánimos a Ana Fructuoso y a Sebas Fabregat. Y bueno, vamos a ir un poco más atrás porque tenemos una batalla con Jesli y eh, Tony Zadirre por esa eh, novena posición. Madre mía, cómo están las cosas también por aquí detrás. También tenemos a David Nomo. Uy, problemas para David Nomo. Y parece que Carlos Guerra acaba de adelantar a Peter Jacob por esa décimo posición emocionantísima esta batalla entre esos tres primeros pilotos simón que se busca enseñarse busca enseñar el morro del coche Eso que usa Puesto paz Simón mí también. Se coloca por el interior, le va a intentar atacar allí ¡Uy! No se colocaba en paralelo y no le podía atacar. Parece que Orlando Teleiro se va a aprovechar de la situación, está muy cerca. Le enseña el coche por el exterior, no le no le intenta el ataque. Parece van saliendo slowdown penalizaciones con slowdowns para varios pilotos que están excediendo los límites de pista. Bastante sencillo y fácil exceder estos límites de pista, sobre todo en esa curva número uno o en algunas de las curvas también con esa. ¡Uy! Teníamos accidente por detrás. Teníamos accidente por detrás. Me parece que es Dusan Miloradovic que tenía. Problemas para mantener la estabilidad en esa curva 4. Y de esto choque que se acaba de alejar a un segundo ya de Simón mil Atención porque esto podría suponer un batacazo para él. Quedan 10 minutos de carrera, cruzamos ya el Ecuador. Y enseguida, tendremos ya esa segunda carrera, 25 minutos, quedan 10 para que esto termine y nos vayamos a esa segunda carrera de choque que está liderando con puño de hierro. Pero Simono Mil que no se rinde parece que rueda bastante rápido porque acaba de recortarle medio segundo ya en esta recta y curva. es esa batalla por esa primera y segunda posición que está que arde parece que esto habrá se ha alejado un poquito más pero simón no quiere perder nada de ritmo con de va a intentar a fondo cruzamos línea de meta para empezar esa vuelta número 8 de la carrera simón que todavía no se acerca lo suficiente a esto Lo va a intentar pronto lo intuyo lo presiento eh, a rebufo esos tres pilotos atención porque esto podría ya ser el primer ataque que le podrían hacer a verso le enseña el morro por el interior, atención porque Orlando Teleiro se colocaba al exterior, hay ligero toque, hay, hay ligero toque. Nos vamos a la curva de Gold. vamos a ver si eh, consigue enseñarle un pelín más el morro, atención porque se chocan, se chocan Orlando Teleiro con Simono Mil. y simono mil que tiene que perder bastantes posiciones antes de incorporarse a pista vemos ahí otro piloto accidentado parece que se trata de Orlando teleiro que al accidentarse ha tenido problemas para traccionar y paralelo por la tercera posición con manuel alves y nena vladisaljevic lo decíamos que nena vladisaljevic estaba ahí para aprovecharse de cualquier error en la carrera también manuel alves y ahí están, luchando por esa segunda posición. Chapa, chapa, en esa curva número 7 del circuito. Le da un toquecito al salir de la curva 8. Se coloca Rebufo, los dos con pustupas. Batalla por esa segunda posición con Manuel Alves y Nina Vladislavjevich. De esos choque que... A priori, ya tiene la carrera bastante encarada para la victoria. Y ahora las eh, luchas que nos interesan son estas. También Dusan Miloradovic luchando por esa cuarta posición con José López. Uy, ahí toque, hay toque, hay toque. Había toque en esa curva 2 entre Nena Vladez y Manuel Alves. De hecho le han eh, proporcionado un slowdown a nena Jage, no sé si eh, muy eh, acertadamente pero bueno Este grupito bastante cerca unos de otros Manuel Alves que se va alejando poco a poco De Nenad, Vladislav Jevich Madre mía, cómo andan Nenad, José y uh, Dusan y, y atención con Simona Mil que busca remontar en estos 5 minutos que quedan, ya está ahí muy cerca. Va a intentar adelantar a los pilotos que iban por delante. Y Sky es que Control que nos dice, nos da saludos desde Sim Racing RS. Otra comunidad de, de Sim Racing también muy eh, importante. Eh, pues poco a poco va haciendo va de las suyas Por organizar carreras Tanto en Rhizum como en otras como en otras en otros simuladores Y que si no os habéis pasado por ahí os recomiendo Y bueno bueno llegamos ya a los últimos compases de la carrera 4 minutos 15 segundos para que acabe ¡Mamma qué pegados van en esa última curva! Llegamos a esa curva número uno de circuito. Tres minutos y medio, quedan aproximadamente tres vueltas para que esto termine. Si no menos. En paralelo ahí por esa cuarta posición. Rusan bits que sale ligeramente por delante en esa cuarta posición. Ahora José López es el que rueda quinto. Y Simón Amir que se intenta aprovechar. Vamos a ver si le coloca el coche por el interior. José López, que vuelve a recuperar esa cuarta posición. La lucha que le va a beneficiar a Simón. Se pone por el interior, reduce Miloradovic. Le recuperaba por un momento la posición a José López. José que ahora rueda cuarto de nuevo. Llegamos a las últimas dos vueltas de carrera. De eso que va en primera posición Manuel Alves. A ocho segundos en la segunda. Nena Blažević en la tercera. A solo medio segundo. Cuarto es eh, José López. Quien está batallando ahora mismo con Dusan Miloradovic y, y Simono Mil. Quien viene en esa sexta posición. La séptima es para... Tásic, la octava es para Tony Zaguirre, la novena para Jesli, la décima es para Orlando Tereiro, líder del campeonato. Podría salir en esa primera posición para la segunda carrera. Aunque podría ser, podría haberse afectado por alguna penalización eh, post carrera, debido a ese incidente que ha tenido con eh, eh, Simono Mil. Atención, porque se chocan. ¡Ay, ay, ay, ay! ay! Vuelve, vuelve a tener incidentes y uno mil parece que vuelve a salirse de pista por el choque que. que se proporcionaban entre. Uf, entre Nuno Miguel, creo que era no, Nuno Miguel no, perdón eh, Espérate que, eh, wow, que, pero qué lástima Pero qué lástima No era Nuno si no, no Miguel, sino era José... José, José que se ha retirado parece ser, ¿eh? José López que tenía ese toque con... Eh, quizás con uh, Dusan. No, no. Ya, ya me estoy perdiendo. Lo siento mucho, ya no, no puedo dar a más. <risa> Tenían un toque ahí bastante importante. Y eh, Simón Milk que ha tenido muchos problemas para... Continuar en esas primeras posiciones. Y finalmente, pues eh, lo dejaban en novena posición. Ahora está batallando. Bueno, está batallando Rando Teleiro con Jesli. Y a su vez, Jesli está con Tony Zaguirre. Y termina ya el tiempo de carrera. Estamos ya llegando a ese final. De esto, que va a tener un paseo hasta línea de meta. Tiene Manuel Alves a 8 segundos, casi 9, ya está ya está 9. A 9 segundos está Manuel Alves, el segundo clasificado y ha sido un paseo para esto que todavía le quedan push to pass. Le quedan dos push to pass. y no los ha no los ha gastado todos, ¿eh? Madre mía. De esto que se le ha colocado todo, se le dan a línea a los astros para que no le batallaran esa primera posición. Ahí nos comentan en el chat Milorado, Bicho Mil y, y José López, que eran los tres implicados. De eso que se hace con la victoria de la primera carrera: Manuel Alves segundo, tercero, Nena Vladislavich. Por ahí entra también sergian eh, Tasic, Dusan Miloradovic en esa quinta posición, Tony Zadir en la sexta, la séptima es para Orlando Teleiro, jesli en la novena, le digo la octava, perdón, Simón mil la novena, décimo Roberto Gil, décimo primero Nuno, Miguel, décimo segundo David Nomo, décimo tercero Carlos Guerra, décimo cuarto Sergi Muñoz, décimo quinto Sergio Ramos, ahí marcan en la décimo sexta, Ana Fructuoso, décimo séptimo. Y Sebastián Fabregate en la octava posición. Pues una lástima para Simón mil Que termina la carrera en esa novena posición. Pero esto significa que va a verse en la segunda posición. En la parrilla de la segunda carrera. A ver si puedo aprovechar esta segunda carrera para sumar más puntos Simano Mil que se pues, ha tenido bastantes problemas en esta primera carrera bueno pues eh sesión de warm-up de 3 minutos para después esa carrera de 25 y recordemos que habrá otro minuto para que se forme la parrilla y tenemos el mapa del circuito como íbamos diciendo antes la primera curva es esa de abajo esa curva de Niki lauda segunda remus que está ahí por donde está ese piloto saliendo esa curva endiabladamente cerrada la tercera curva después de esa segunda la tercera recta mejor dicho es la curva es Gold que tiene dos radios un radio muy cerrado al principio para luego abrirse luego vienen esas dos curvas de izquierdas curva rauch que pertenece a ese segundo sector es la curva de la la primera curva de izquierdas y luego cruzaríamos esa pequeña recta eh, y nos meteríamos en ese tercer sector para llegar a esa curva 5, curva Wurth. la curva 6 que no tiene nombre, curva 7 de Joken Rind y finalmente la curva 8 Red Bull Mobile. Luego encararíamos esa recta de meta, corta recta, pero sí que es verdad que permite algo de rebufos. sobre todo en esa en esa recta lo más importante es salir muy rápido es importante aprovecharse de del máximo de los eh, del ancho de la pista para salir cuanto más rápido posible y encarar esas rectas aunque sean cortas pueden darte mucha ventaja terminar ya esta sesión de warm up ahí está se va a formar la parrilla en breves instantes que se ha formado bastante la parrilla quedan algunos coches por entrar medio minuto para que termine esta formación de parrilla se ponen los semáforos en rojo se van a apagar se apagan los semáforos 25 minutos por delante parrilla invertida Simón mil que sale en esa segunda posición ha salido como un obús ha salido como un obús Simón O'Mill jesli rueda en segunda posición tercero es Roberto Gil vamos a ver si Simón puede marcarse una buena ventaja antes de que los demás pilotos vayan llegando a él Parece que no hay problemas, no hay incidentes. Ahí tenemos un pequeño paralelo en 3. Eh, un tree white. Pero se ha resuelto con bastante facilidad. Llegamos a esa curva 3. Las curvas los gols. Vamos a ver si no hay problemas para los eh, pilotos. curva Routes también sin problemas parece ser curva 6 también sin problemas vamos a ver las últimas dos bueno pues Simon que se ha colocado en esa primera posición ha salido como un obús y ya tiene a un segundo y 45 a Jesly. que gran en carrera de simon o que, bueno tenía problemas en esa primera carrera parece que en la segunda no va a estar tan difícil esperemos que no tenga muchos problemas ¡Uy! accidente en esa curva 2 parece que Manu, de eso de eso choque el ganador de esa curva, de esa carrera número uno tenía problemas se salía de pista Vemos un paradero ahí eh, espeluznante en la lucha por esa décima posición. Bueno, qué locura, qué locura. Orlando Tebello que rueda en la tercera posición, el líder del campeonato, intentando atacar ya a Jesli. Jesli que se defiende bien. Jesli ha tenido problemas al traccionar en esa curva. Número uno parece que Orlando Teleiro le acaba de adelantar. También le va a adelantar Tasic Y Simono Mil que está a 3 segundos. Vamos a ver si no le recorta tiempo. Orlando Teleiro. Ahora Jesli que rueda en esa cuarta posición. Quinto es Roberto Gil, sexto Dusan Miloradovic. Séptimo Tony Zagirre octavo Manuel Alves. Dez, eh, noveno es eh, Nena Vladislavjevich y de que es el décimo. Pero vamos a ver eh, si es capaz de remontar alguna posición de choques La lucha por esas, esa quinta posición con Roberto Gil y Dusan Miloradovic que está bastante intensa en estos momentos también. Llegamos al último sector del circuito. Y eh, presumiblemente ya estamos rozando. Sí, ya estamos a punto de llegar a esos 20 minutos de carrera. Restantes. Ahí está. Quedan 20 minutos por delante. Hemos dado ya tres vueltas. Estamos en la vuelta 4 Y Dusan Miloradovic y Roberto Gil que usan el puesto to pass. Simón que.. parece ser que se los estará guardando. Bueno, no, no. No tanto, ¿eh? quedan, le quedan 11 de push to pass tiene bastantes todavía pero sí que es verdad que alguno ha usado ya ¿eh? presumiblemente para alejarse en esos primeros compases de carrera y que no le atacaran Bueno, pues la batalla por esa quinta posición que no cesa. Dusan que le intentaba colar el interior. Por su parte, Jesly en esa cuarta posición que intenta no despegarse de Tassic demasiado. De momento no cambian posiciones Vamos a ver por detrás A ver si no, Está de esto que está atacando a Manuel Alves Por esa octava posición Parece que ha recuperado alguna ya Parece que ha recuperado esa décima posición Uy Ese toque que Le proporcionaba de esto a Manuel Alves Perdón, a Tony Zaguirre, creo. Me vais a disculpar. Vamos a poner. el. el otro ángulo de cada cámara, porque en esa curva precisa. como que. si queda muy cerca la cámara de, de los coches y no se puede apreciar bien las acciones. Pues eso que intenta remontar posiciones, Jesli que está en la cuarta todavía, Dusan en la aquí, sexta. Atención con Desso que acaba de adelantar a Dusan Miloradovic por esa sexta, séptima posición, perdón. Eh, y, y no ha adelantado Dusan, perdón, ha adelantado Tony Zaguirre. Dusan, por su parte, que está en paralelo con Roberto Gil, o estaba. Llegamos a la curva 2, vamos a ver si se colocan en paralelo. Están los dos muy pegados. 16 minutos por delante de carrera, todavía queda mucho. Y le muestra el morro Dusan a Roberto, sin embargo, no consigue atacar. Uy, veíamos ahí oh, un coche que se ha parado. Es el de Manuel Alves. Ese queda parado, parece que ha tenido problemas. Y se ha tenido que retirar. Interesantísima esta batalla por esa quinta posición con Roberto Gil y Dusan Milo no se despega ni un milímetro de ese parachoques trasero Dusan. ¡Fuah, wow, ¡Madre mía! Intenta apurar al máximo el exterior para colocarle el coche. No era capaz, pero se coloca por el interior ahora en esta curva 7. lo Deja rodar bastante bien. Dusan Miloradovic que consigue consolidar el adelantamiento por esa quinta posición. Parece que tenía problemas Roberto Gil para aguantar el coche en pista. Y eh, de hecho, de eso que va a intentar el adelantamiento. Uy, uy, uy, sale LAX aquí. Lagazos a punta pala. Parece que eh, diría yo que, que ha sido un poco cosa de mi ordenador. No estoy seguro. pues le intenta adelantar de eso a roberto atención porque esta podría ser otra posición ganada para él madre mía se queda un poco abierto ahí roberto aprovecha muy bien de eso el hueco que le deja vamos a ver si roberto no le mantiene el interior ahí está En paralelo, en paralelo siguen, sí, atención porque podría ser un por fuera. Atención que podría ser un por fuera. de oh, eso que le coloca el coche por dentro por dentro. Atención porque podría. ¡Ya, ya, ya! ¡Uy! Ya, ¡Uy! ¡Uy! ¡Toque! ¡Toque! o oh, Pues eh, esto.. Ah, esto tendrá que revisarlo... E, eh, inspección... Digo, eh, eh, ahora ya no, no, no sé ni lo que digo, perdona. <risa> Dirección de carrera va a tener que eh, investigar esa maniobra Tenía ese interior, parece ser eh, Roberto. Finalmente, pues, eh, de esto que se lo ha llevado puesto, diría yo, yo creo que ha sido... Eh, podría ser una acción punible. Veremos a ver qué tiene que decir dirección de carrera. No, no me voy a mojar mucho más. Y Jesli que está en paralelo ahora con. Uh, Dusan. No, no, no. Con Sergian. Con, con Sergian con Tasic. Tasic que va a perder. No, no va a perder nada porque se abre mucho. Jesli. Jesli que. Voy a intentar aguantar esa posición con Dusan Miloradovich. Dusan que le tenía el coche por el exterior ya. Pero Leslie que aguanta con uñas y dientes esa cuarta posición. 12 minutos para que termine la carrera. Hemos cruzado ya el ecuador de la carrera. Estamos en la vuelta 8, a punto de llegar a esa vuelta número 9. Ahí está Simón Mir que ya cruza por línea de meta y hace efectiva esa vuelta 9. Slow down para Nuno Miguel por exceder límites de pista, como viene siendo habitual para varios pilotos que han excedido ya esos límites de pista en. Eh, Repetidas veces, bueno, no sale otra vez la misma notificación. Y madre mía, cómo están despegados estos tres por la lucha de la tercera posición, la lucha por el podio con Sergiantasi, con Jesli, con Dusan Miroradovic. para peter jacob también hay slowdown por exceder esos límites de pista 11 minutos para que termine esto atención con eh, taxi que entraba un pelín abierto con bueno, un pelín cerrado en esa curva para salir más abierto quizás uy uy uy un toque en ese paralelo Atención con Dusan que le acaba de adelantar a Jesly, Jesly que le intenta aguantar el coche por fuera, pero va a ser muy difícil. Se abre un poquito ahí, como para cederle espacio a Dusan. Pues Dusan que se coloca en esa cuarta posición, Jesly se intenta colocar por el interior, ¡Tree white. Paralelo triple, no, no es, no es paralelo triple, no es paralelo triple, nos ha engañado la cámara, nos ha engañado la cámara, muy bien engañados y atención con Jesli que vuelve a perder otra posición con Dezo choque, quinta posición para Dezo en estos instantes, se pone emocionante la cosa, la batalla va a ser a cuatro en estos 10 minutos finales a no ser que esto consiga adelantar a todos y eh, alejarse un poco más pero diría yo que esa acción con eh, con roberto gil podría ser punible podría verse investigada y eso pues, podría restarle opciones al campeonato a choque. Simono Mil, por su parte, que continúa en esa primera posición con puño de hierro. A 5 segundos ya de Orlando Teleiro, prácticamente. Y Jesli que va perdiendo un poco de fuelle. Con respeto a eso, choque a Dusan Miloradovic a Serjan Tasik. Vamos a ver otras batallas que hay en pista. Tenemos a Tony zaguirre con Nena Blažević. Casi no hemos enfocado otras batallas porque eso estaba súper emocionante. Parece que estos tres pilotos están luchando por esa séptima posición. Por detrás también tenemos a Nuno Miguel luchando con Carlos Barros, José López, David Nomo, Peter Jacob por la segunda ese coche con el con la aerodinámica tocada es el de josé lópez eh, nos manda saludos rita cazagua dice que llega para ver el final de la carrera y tenemos un, una bonita batalla entre sebastián fabrega tiene fructuoso por esa décima octava posición vamos a ver quién de los dos es el que se lleva el gato al agua Ana Fructuoso, que está en esa decimoctava posición. Ana, podría ganarle la batalla a Sebastián Fábregat. Pues bonita batalla tenemos aquí por por la decimoctava posición. Y atención, porque no venga Bernard Civit y le arrebate esa decimonovena posición a Sebastián Fábregat. Zadirre que sigue con Nenad Vlaisadjevich le ponía coche por el exterior. Parece que quería intentar otra trazada distinta. Atención con el coche de Nenad que va un poco tocado, sin daños eh, al rendimiento, pero sí que algo estéticos. Los tres Audis naranja y blanco, blanco y naranja, si lo preferís. Y de esto que se acaba de hacer con esa tercera posición, vamos a ver si no se aleja. Dusan Miloradovic que está persiguiéndolo en esa cuarta posición. Jesli en la sexta. Sergian Taxi que en la quinta. Ya están un poco más alejados, quizás. Y David Nomo también eh, muy cerquita de José López. Batallando por la decimocuarta posición. Oh, algo ha pasado con Ana Fructuoso. Algo ha pasado con Ana Fructuoso. Que ha perdido algo de fuelle. No sabemos si habrá tenido un toque. ahora sí que puede ser que uno de los dos se vaya caliente en la cama <risa> esperemos que no esperemos que no pero pero bueno son las carreras y en las carreras suelen pasar estas cosas ¿no? La lucha por esa decimcuarta posición que tampoco cesa. Tenemos también a Tony zaguirre con Nenad. Rajabich acaba de adelantar Tony zaguirre a Nenad. Veíamos ligeramente la acción. Madre mía, Sergi Muñoz que ahora se coloca por el interior. Le adelanta a Nenaz. Tony Zaguirre que está ahí detrás intentando aprovecharse. Están en paralelo, tanto Sergi con eh, Nenaz. Y atención porque no sea un tree wide. Un paralelo triple. Podría suceder entre estos tres. Encima los tres coches son idénticos, solo hay uno que está dañado, que es el de Nenad Vlayzadjevich. Y eh, simplemente está dañado estéticamente, no tiene daños de rendimiento. Uy, se tocan ahí en el interior de la curva. Ya quedan dos minutos para que termine esta segunda carrera. En esta tercera ronda de la Funny Cup de Audi organizada por Race Room Spain. Atención con Dusan Miloradovic que va a intentar el adelantamiento sobre Dezo. Choque. Habría que ver si eh, Dezo es penalizado por la acción previa que habíamos visto con eh, Roberto Gil. Se coloca en paralelo Dursan, Milo de Y casi, casi. No se ha colocado por nada, por el canto duro Entramos ya en la vuelta 16. Es la última vuelta de carrera. Me quedan 30 segundos para que termine esta sesión. Por lo tanto, será esta la última vuelta, vuelta 16. Y atención con Sebastián Fabregat que acaba de adelantar a Carlos Guerra por la decimoséptima posición. Sebastián que ha conseguido algo de ritmo, parece ser. David Nomo batallando por la decimocuarta. A rebufo de José López. Y el grupo de tres Saudis blancos-naranjas. Que todavía sigue en su batalla con Nena Blaise, Tony Zaguirre y Sergi Muñoz. Vamos a enfocar ya a Simón O'Mill. Sí, el pinoto que está en esa primera posición desde el principio de la carrera se ha alejado muy bien. Ha salido como un obús en esta segunda carrera. Y eh, finalmente, pues que. Simón, creo que no tenía una muy buena carrera en esa primera de las dos. Se va a hacer con la victoria en esta segunda carrera. Ahí está, cruza por línea de meta en estos momentos. Simón mil victoria para él en esta segunda carrera. Segundo está Orlando Teleiro, está a punto de cruzar por línea de meta. Segunda posición para Orlando Teleiro. Tercero va a ser, atención, porque esto podría ser un par de que casi a final de recta. De choque. Tercera posición, a falta de resolución de dirección de carrera. Dosan Miloradovic en la cuarta. Quinto es Tasi. Sexto es Jesli. Séptimo, Nena el Octavo, Tony Zaguirre. Noveno, va a ser Sergi Muñoz. Y décimo, Roberto Gil. Bueno, pues ha terminado esta segunda carrera, ha terminado ya la tercera fecha, la tercera cita del Campeonato de la Funny Cup. Enseguida que se nos muestre la clasificación en pantalla. Nos iremos a hacer las entrevistas al canal de entrevistas. Estaremos esperando ahí un rato a que se incorporen todos y eh, vamos a intentar pues recoger impresiones de la carrera. Las clasificaciones de carrera: Simón mil que consigue esa primera posición, Orlando Teleiro, segundo, tercero, de Zocho cuarto, Dusan Miloradovic quinto, es, es, es eh, Sergian Tasic sexto, Jesli, séptimo, Nenan Blaise, Acevic, octavo, Tony Zaguirre, noveno, Sergi Muñoz, décimo, Roberto Gil, aymarcano Cano, décimo primero, décimo segundo, Carlos Barros, décimo tercero, Nuno Miguel, décimo cuarto, Peter Jakob. Decimo quinto Carlos Guerra, decimos sexto Sebastián Fábregat, decimo octa octava es. Eh, no, decimos séptimo Bernard Civit, decimo octava es eh, Ana Fructuoso, decimonoveno David Nomo y eh, ya se nos va la imagen de la clasificación. Vamos a poner eh, el banner y nos vamos con las entrevistas de la carrera. Enseguida estamos con vosotros. Bueno, pues ya eh, tenemos por aquí a Roberto Gil. Eh, también está Simón O'Mill. Vamos a entrevistar primero a Simón O'Mill, si puede ser. Y luego, pues eh, entrevistamos a los demás. Simón, felicidad por esa segunda. Bueno, esa, esa victoria en la segunda carrera. Parece que has tenido un poco de mala suerte en la primera, pero luego se ha compensado un poco, ¿no? Con la segunda. Bueno, pues eh, parece que no podemos. Eh, eh, recoger las impresiones de simón parece que tenía problemas con el audio y se ha salido de ahí en un momento eh, vamos a entrevistar primero a roberto gil roberto qué tal cómo te ha ido bien más o menos en la primera manga eh, arrancaba creo que 12 o 11 o 13 no sé y los primeros golpes de, me ha retrasado un poco y lo he ido remontando un poco hasta la décima y bien en la segunda He salido primero, me han adelantado varios en la salida, también lo mismo, he tenido un par de golpes ahí de gente que tenía mucha prisa y, y me han relegado otra vez detrás y nada, lo mismo, me ha tocado remontar un poquito y hasta la décima. Pero ya te digo, fuera de esos pequeños incidentes, pues bastante bien, la verdad es que se nota que estamos súper igualados todos, pero que pierdes un poquito la ventaja, ya no hay manera de recuperar, pero muy bien, muy bien bueno pues eh, me alegro que lo hayas pasado bien en esta carrera eh, sí que es verdad que has tenido un poco de mala suerte ahí eh, hemos visto un toque con uh, de esos choque, no sé qué te ha, qué te ha parecido el, el choque pues que, Mira, Mira, que... justamente lo estoy revisando ahora porque me parece me parece que, que se ha tirado desde desde muy lejos pero no lo sé no lo sé es que no, es que ya te digo, varios. Y Checo, por ejemplo, iba muy, muy fuerte, me ha adelantado y luego yo me he metido por el interior y sin embargo él no me ha creo, creo, eh, ya te digo, tengo que mirar. Sí. Creo que luego cuando yo tenía el interior él se ha tirado sin. sin. sin o sea, sin importarle que yo estaba por dentro. Uh -huh. Pero lo tengo que revisar porque ya te digo, cuando vas tan rápido no te das cuenta. Igual claro. he cometido un error que no lo sé. Pero ya te digo iba más rápido, pero claro, yo no me iba a dejar adelantar así como así, lógicamente. Efectivamente, Ahí bueno, va. ha, ha sido va. un poco la, la impresión, llegar. ¿no? De que, que se que se tiraba con todo y que no te ha dejado el espacio suficiente, quizás eso, eso es lo que hemos visto, por lo menos yo de mi parte. Sí, no, ya te digo, yo cuando me he intentado adelantar ha habido un, un par de curvas que yo le he dejado sitio para ir más o menos en paralelo y ya te digo, cuando luego me he adelantado me he puesto yo en paralelo en esa frenada y creo que no, que no. pero vamos, lo tengo que revisar por si si he frenado yo más tarde y no estaba en paralelo uh -huh. o, o tal porque ya te digo, tan rápido no lo sé ha sido una pena porque ya te digo ese tiempo es el que luego pues, ya no he podido recuperar, ¿sabes? estaba ahí, pero vamos, bien, bien ya te digo, la... uh -huh. lo que a mí más me interesa es pues eso, rodar constante y rodar bien y me lo he pasado muy bien o sea que tampoco me preocupa más, más allá de la posición no me preocupa muy, bien. muy, muy competido muy bien Roberto, muchas gracias por la entrevista y, y nos vamos con A Ana Fructuoso. La ah, muchas gracias hombre, nos vamos con Ana Fructuoso. Eh, Ana, ¿qué tal la carrera? ¿Cómo te ha ido? Hola buenas, pues la verdad es que muy bien, ¿eh? me lo he pasado, me, me he divertido mucho. En la primera carrera, pues bueno, la verdad es que después de varios choques que han habido he ido remontando posiciones y, y la verdad es que muy bien eh, veía que Sebas no me pillaba y he pensado pues algún problema tendrá porque él había estado implicado en una de ellas mm -hmm. y nada, en la segunda manga pues he ido aguantando ahí mi posición con Sebas detrás y el choque um, de David Guerra y al final he cometido un error de, de trazada y me han, me han adelantado pero bueno, me, me he mantenido detrás de ellos Sí, eso habíamos visto precisamente que hemos eh, te hemos enfocado un rato. Hemos visto que ibas por delante de, de Sebastián y eh, y luego pues eh, cuando hemos vuelto a enfocar estabas por detrás de Sebas y de y de Bernat Civit. Sí, sí, exacto, ha sido eso en la, en la curva, bueno, en, la, en la curva, ¿cómo se llama? La tercera curva. Hola, Esteban, soy Sebas. Buenas. <risa> Buenas. Sí, ha sido en la, en la tercera curva Me parece que se ha ido un poco La la, la curva es los gold, la curva 3 Sí, la que es en bajada Exacto Y nada, muy bien, la verdad es que Muy bien, en la parte de atrás Hemos estado luchando ahí un buen grupito Con mm. Bernat y demás Y lo hemos pasado muy bien Y bueno, lástima eso, en la primera Ha sido el toque eh, Con Fabián creo Y bueno, pero después ya hemos podido Me he podido incorporar pero tenía algún problema con el que estaba trasteando los pedales esta tarde y tengo que ponerme un poco de zona muerta porque se me frenaba solo mm. y para la segunda carrera ya lo, lo he solucionado un poco y, y ha ido rodando mejor pero bien muy bien eh, ¿usas Logitech o, o qué usas? Sí, sí, sí, sí. Vale Logitech. eso eso es que tienes que limpiarle un poco los contactos ya me parece <risa> vale, pues sí lo limpiaré porque el acelerador también tengo zona muerta puesta arriba sí también me parpadea Sí que mira, la Luna me ha a punto para la próxima. <ríe> mira, que, quería haceros una pregunta que me están preguntando por aquí por el chat de Twitch. Eh, que tenéis dos simuladores montados en casa o cómo lo tenéis montado? Sí, al, fi, al final nos hemos liado y, y tenemos ahí. Uno, yo estoy en el comedor ahora y uh -huh. Ana está ahí despacho donde siempre. Yo lo he echado. <ríe> <ríe> Bueno, chicos, muchas gracias por la entrevista. Gracias, a Sebastián, también por, por incorporarte aquí al canal de voz con, con Ana. Y, y bueno, voy a esperar un poquito a ver si aparece alguien más que, que quiera ser entrevistado. Pues muchas, muchas gracias, Esteban. La verdad es que las, las retransmisiones y todo luego lo disfrutamos mucho mientras cenamos. <risa> Me alegra, me alegra mucho eh, que me hagáis estos comentarios, la verdad. Bueno, pues eh, vamos a ver eh, si alguien se incorpora. Tenemos unos minutos para que se incorpore aquí alguien más y si no, pues eh, cerraremos ya el directo habría que poner un punto por entrevista y ya verías cómo vendrían sería sería un sería un buen aliciente creo yo había cola aquí ¿sabes? bueno pues creo que, que vamos a cerrar porque tampoco tampoco quiero tener a, aquí a la gente en vilo Nada, chicos eh, muchas gracias por las entrevistas roberto Ana, eh, simón ha querido estar pero parecía que tenía problemas para conectarse eh, nada agradeceros a todos que, que estéis por aquí y, y, y nos vemos en la siguiente igualmente muchísimas gracias y nada feliz noche y gran carrera chicos enhorabuena a todos Sí, eso nos vemos en la siguiente venga esteban que vaya bien hasta luego Bueno, pues eh, cerramos ya el canal de entrevistas. La siguiente carrera, bueno, las siguientes dos carreras serán en el circuito de motorsport Arena Orchersleben, circuito alemán, eh, como forma parte de ese calendario de la DTM también, un circuito eh, bastante enrevesado, muy técnico. Y eh, bueno, será la cuarta ronda de seis de este campeonato de la FANICA nos vemos la semana que viene allí, a la misma hora. Un saludo a todos y que tengáis muy buena noche.